posible la reconexión. El Partido de la Liberación Dominicana cumplirá en agosto próximo 16 años continuo en el Estado, 20 de los últimos 24. Lo que ha generado hartazgo, o es decir, la gente es harto, en gran parte de la población que reclama el fin de la impunidad ante obscenos actos de corrupción y criminalidad, algunos que trascienden el plano nacional y soluciones estructurales en educación, salud, ambiente y seguridad más allá de grandes obras de infraestructura numerosas importantes aunque no priorizadas y proyectos de adquisición de equipos y tecnología que ensanchan bolsillos ya abultados es difícil reciclarse cuando se agotan las propuestas innovadoras ah míralo ahí donde eh, eh, Ángel lo puso pero yo nada más le voy a terminar con esto Después de tantos años de manejo del poder a su antojo, sin contrapesos efectivos, salvo la denuncia de medios de comunicación, algunos atacados y acosados de la más diversas formas por esta labor, el PLD requería una férrea unidad y un candidato carismático con desafiante propuesta que encantara a indeciso. No ha ocurrido así. El presidente Danilo Medina quien firma los decretos y decide quiénes ascienden al Comité Político y al Comité Central y los métodos de elección, es decir, jefe absoluto, se obsesionó con reformar la Constitución para repostularse. Y cuando fue derrotado por fuerzas internas, nacionales y el gobierno norteamericano, molesto. En discurso al país quiso creer y hacer creer a sus seguidores que le negaban un derecho. Improvisó y rompió el equilibrio entre aspirantes danilistas, debató la regla de juego que él impuso e introdujo a Gonzalo Castillo con un mensaje claro de que sería candidato. A Renato Paré y Amarante Baré, radicada danilista, denunciaron la maniobra y abandonaron la desigual carrera. Hoy no ha sido posible superar el desaliento. Se nota desgano en veteranos dirigentes, dirigentes, aunque muchos simulan y hasta mienten con sinceridad. Danilo no solo pensó en él. Y la realidad es que solo un milagro salva al PLD. De una derrota en mayo de 2020. Los presidentes logran hazañas. Pero Medina está jubilado por la constitución. Y algunos lances son riesgosos Cuando todos los números son adversos. Él dice que solo un milagro. Y eso no sucede todos los días. Salva al PLD de una gran derrota, entonces aquí también eh, el economista, historiador y gran político Bernardo Vega escribe un artículo también importante que viene a confirmar una pregunta que yo siempre me hacía Miren el artículo de Bernardo Vega. ¿Cómo lo titula? El valium nuestro de cada día. El valium un día hace pan. Porque yo antes decía, ¿pero qué será lo que le han echado a este pueblo? Que a este pueblo le suben todo. Una corrupción galopante. Un estado de... y este pueblo está dormido. Quiere que ser una droga, decía yo. Bueno, entonces él dice el valium el día hace pan. Que lo tranquiliza, que, bueno, aquí tengo el doctor Peralta que sabe de eso. Predomina la violencia, oigan esto, porque Bernardo Vega ha visto cómo en Chile, en Ecuador, Colombia, México, Irá, Irán, París, Hong Kong, Líbano y Haití, se producen movilizaciones y protestas. Y aquí pasa de todo y aquí este pueblo está calladito. Entonces, él define eso como el valium. El diacepan que tiene tranquilo a este pueblo. Entonces yo le voy a leer algunas de las cosas que dice. Pero a finales dice. Y le. Eh, eh, sí, sí. O sea a finales dice. El gobierno que compre muchas bombas lacrimanas Porque lo que viene no, no. En dado caso. Mira dice aquí. Eh, pero. ¿Por qué las cosas están tranquilas? En la República Dominicana. ¿Cuáles son los amortiguadores que impiden que nuestras masas se alteren? ¿Cuál es el valium, o sea, pan nuestro de cada día que nos mantiene sedados y tranquilos? Si tenemos a siete de ellos. O sea, esto es lo que Bernardo Vega cree que es lo que tiene tranquilo a este pueblo, aún pasando de todo. Número uno, el PLD ha inflado la nómina pública a niveles tales que, por vergüenza, ha dejado de publicar el dato sobre cuántos empleados públicos contamos. Mientras más botella, más fuerte la corporación PLD y esos servidores temen perder sus empleos si se manifiestan contra el gobierno. Número dos, la tarjeta, yo siempre he hablado de eso, que esa tarjetica, que esa botella y todas esas cosas mantienen a un gran segmento de la población drogado, sedado, tranquilizado, las tarjetas de, de solidaridad que abarcan una alta proporción de los votantes son otro barrio, o sea, otro sepan Si el jefe PLDista del barrio lo ve a usted en una marcha verde, por ejemplo, corre riesgo de perderla quedándose sin su sepan Las remesas que recibimos desde el extranjero, esa es la número tres, suman más de la mitad de la que pagamos en impuestos a nuestro gobierno los que vivimos en el país. Exceden lo que ese gobierno paga en sueldos, jubilaciones y subsidios a la población. Y ese maná Valium es gratuito, pues la pagan muy generosamente lo que se fueron. O sea que hay gente que recibe remesa de los familiares que están por allá. Y esa gente está tranquila porque ellos reciben esa remesa, y que, aunque sean pocas, pero ellos se sienten bien con eso. Y por tanto, no lo ve usted luchando en la calle no importa que le den apagones, no importa que las cosas suban, no importa, que ellos están tranquilos con eso. La número cuatro dice, más del 20% de, nuestro, de nuestra población se ha ido a vivir al extranjero y no hay forma de sacar el avión y la llora del cerebro de la juventud. Es decir, como hay gente que se ha ido y han venido muchos que han prosperado por droga o que trabajando legal vienen y exhiben cierto bienestar. Los que están aquí, esos jóvenes, la mente que tienen es irse, ya sea en una yola o ya sea en un viaje ilegal y todo, la mente de ellos está en yola y en largarse de este país. Entonces esa gente no está pensando en luchar, no importa que le den apagones, no importa que la comida esté cara, que no haya salud, que no haya educación, que haya inseguridad, ellos lo que están pensando en irse del país. Por eso no luchan. La número cinco. Lo más pobre en nuestro país son los haitianos indocumentados. Aunque serían los que deberían protestar más, no lo hacen pues, al ser indocumentados, podrían ser deportados. Los dominicanos indocumentados que residen en Nueva York tampoco protestan públicamente o sea que aquí hay una gran pobreza entre haitianos indocumentados que no van a protestar porque si protestan lo pueden deportar y ellos entonces están tranquilos la número 6 llevamos 11 años corridos endeudándonos en el extranjero ese es otro valium pues sustituye nuevos impuestos y políticas de austeridad pobres seguras para la violencia callejera cada niño dominicano que ahora nace, como lo recuerda Juan Bolívar Díaz, no lo hace con un pan debajo del brazo, sino con un pagaré de 5 mil dólares, pues esa es su cuota de reparo de una deuda eterna que traslada, difiere la crisis de una generación a otra. ¿Cuál es el problema del endeudamiento? El gobierno coge prestado y al coger prestado no tiene que subir los impuestos que provocan crisis, que provocan ira. Por ejemplo, cuando el gobierno de Jorge Blanco, en el año 1984, hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en una semana santa del 84, aumentaron todos los artículos. Cuando la gente vino de las playas, que el, eh, eh, Jorge Blanco anunció al país el aumento de todos los artículos, el Jueves Santo pensando que como la gente estaba en playa, podían aumentar todos los artículos y la gente no le iba a dar en mente porque estaba en la playa. Cuando la gente regresó el lunes, se lanzó a la calle, y hubo saqueo, y hubo de todo. Pero ¿qué hace este gobierno? Que coge prestado para no tener que hacer eso. Y al coger prestado el país en deuda, pero cada muchachito que nace ya debe 5 mil dólares sin él disfrutar de esa deuda. Oigan esto, ¿a, ¿a qué está conduciendo este país?,